Veremos cómo Koufir Kasei y Koufir Beers quedaron atrapadas en el bayón con el barril de dinamitas. ¿Qué harán los Ron Reizers, sin importar lo que Rongo les hizo? Frustrado, pero no sin otro plan para abrir la caja fuerte, Rongo y sus Ron Reizers pensando que se deshicieron de Kasei. No hay forma de que Koufir Kasei pueda salir de eso. No lo sabemos, pensando bien. Desatemos la cuerda y detener el vagón de dinamitas. Vamos, hay que lanzarlo a ese cactus sin espinas, porque se nos vaya a espinar. Oh, eso estuvo muy cerca. Seguro que pega, es bueno que él estuviera a bordo. Vamos, salgamos de ese vagón. Oye, tranquilízate en el parpadeo. Estás parada en un cerdo de Angry Birds. Todos los mensajes de Casey que estás haciendo aquí no puedes hacerme nada malo. Así, que se intenta hacer un ridículo intento, dirigimos nuestra atención a los Ron Reasers, y la pregunta candente, ¿por qué no estaban en el capítulo de hoy? ¿Qué quieres decir con el episodio de hoy? Oh, ahora los Ron Reasers están a medida de que se acercan al pueblo pacífico, de los peligros perdidos. ¿Qué demonios estamos haciendo ahí? Es aquí donde lo haremos, ser capaz de recurrir a los servicios de Krustirust. Así los Ron Reezers fueron a buscar al infame Cracker de Cajas Fuertes, y que Casey y la Zélicaseza de Koufir Birt tienen la situación bajo control. Uno esperaría, sintonice la próxima semana para el impuesto de la OASO de autos, y boxeo de Yatos en, Koufir y la peor del oeste.